La casa por la ventana Voy o hablamos la otra semana Me compro el libro, hago lo que me da la gana Vivo mi vida, no sé qué pase mañana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 Siento en la habana, no sé si es colombiana o venezolana, pero con ese burillete nota yo viajo pa punta cana. Ando con la manada y no soy falto. No va que se bote, yo la parto. Hoy la paga aquí en mi cuarto, no hay huella intacto. Su queja con mi lápiz la redacto. Fuego Fuego fuego. Fuego fuego. Fuego fuego. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Se prendió el reguero, hoy espirado el mío, dale guaya A el tubo prende prender el guacamaya, tú la cine sí, la llevó, del par y la racto pa la cabaña. La tengo caliente gritando falla. Hoy se bebe se acabó la cuarentena, no me llames que tú y yo no somos nada, no reclames. Deja tu loquera, ya tu no entra quítale pa fuera, ya andamos ojocitos, no hay manera. Tengo dos y cuatro locas en mi carro. Van tomando birra mientras que vamos bajando. Esto no se termina, apenas está empezando. Tengo dos botellas y cuatro locas en mi Esa carro. Esa mujer está loca, que me, me quito, se hacerme nota. Ella no es pelotera y le gusta jugar pelota con los míos. Las nalgas grandotas, las piernas grandotas, con ropa, sin ropa. Mm -mm. Me mandó una foto, te Gracias. Outro, outro, outro!